¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo Vídeo más para el canal de Spectre Brian, yo les traigo Otro vídeo más, la segunda parte De códigos de islas en creativo ¿Vale? Y hoy les traigo un pack Que, madre mía, telita chavales Porque es de los mejores skirmish ¿Vale? Para que la gente le guste Jugar a skirmish con sus amigos O no sé, en torneos o lo que sea Estos son los mejores Que he encontrado hasta ahora, seguro que hay Mejores, pero no los encuentro, así que si tenéis alguna recomendación, me lo podéis decir por los comentarios, algún código, y yo lo subo para el próximo vídeo, ¿ok? Y bueno, para el que estaréis esperando será para el de pisos picados, porque lo habré puesto en la miniatura, ¿verdad? Hay más aparte de ese, pero el primero vamos a, va a ser el de pisos picados. Este es el código, lo tenéis en la descripción por si no lo podéis ver bien. Es de Empire, ¿vale? Gamin Empire, Tilted Towers, Son Wars. Madre mía, mi inglés. ¿Y ¿Puedo empezarla ya? Sí, vale, se sí, puede empezar ya. Ok. Iniciando juego, chavales, a ver, no he jugado Así que voy a reaccionar con ustedes Iniciando juego A ver, ¿qué tal? Joder, pues tarda un poquito, ¿eh? A ver, en un cubo, como siempre Te dan todas las armas de repente, ¿vale? El inventario no te lo coloco, pero bueno, no importa Eh... ok, puedo salir editando, ¿no? Ok Mira, que hay máquinas vendedoras. No sé si siguen existiendo en el forno. Y ya hace tiempo que no lo veo. <ríe> Así, ah, sí existen, pero no de 200 de materiales. Voy a ver lo de un puerto alto. Mira, hay respawn en la torre. En la casa, pero no está ahí del tower del todo. Ah, mira, ahí tormenta. Pero mirad, está muy bien. O sea, no es pisos picados del todo. Porque hay zonas aquí, como veis, que es del Ciudad Comercio. Eh, pero bueno, se asemeja bastante a pisos picados. Sí, se asemeja bastante bien. No es completo, pero es que creo que no se puede hacer completo totalmente. Pero está bastante bien para hacer PVPs. Y, y es que no, como ya que se trata de eso, ¿no? Ok, Nos no quiero hacer materiales aquí, voluntad Mira, hay inventario en el suelo y todo, ¿eh? Mira. Eh, vale, pues... Ob obviamente este va a ser el edificio de... Mira, ¿veis? Aquí suelta las armas. Y se mueve la tormenta. Vale, perfecto. Esto no lo sabía yo que se moviera la tormenta como... En las skirmish de verdad. Y ya no sé qué mostrar más del mapa. Vamos a ver. En la zona esta. Se puede editar de... las torres de los enemigos. Eso no sé si es bueno o malo. Bueno, ya la hostia, porque me ha cambiado todo. Bueno. Lo importante, a ver, oye, me están llamando por el teléfono y casi me mato Mira, un, un helicóptero, tío A ver, la tormenta hace... 10 de daño, ¿vale? Y ya está, no sé qué más Pues esto es el mapa, chavales, es el que más se asemeja a pisos picados Si conocéis un mapa de que no sea solo de pisos, que sea de otro me lo decís por los comentarios, como ya digo, y hago otra parte, la tercera parte, ya que la primera es el vídeo más viral que tengo en este canal actual ahora mismo. Así que, eh, si les gusta tanto, pues obviamente lo voy a subir todo el rato. O sea, si queréis ahí subir mapas, ya que les interesa bastante, lo puedo buscar tranquilamente. Vale, mira, mal los 90. Pues eso. Eh, me falta poquito para los 3.000 suscriptores, gente. Me falta poquito para los 3000 suscriptores, vale Este ha sido el mapa de pisos picados Ahora vamos a ir a por este mapa de aquí, vale Este es el más conocido de todos Porque es el que más utiliza a la gente Pero por si no lo sabéis, vale El de desierto, desierto zone, vale eh, La tormenta no es... No se mueve, se queda quieta Joder, a ver si me paran de invitar ya por el grupo de, de play Bueno, la tormenta es quieta, vale pero está de lo mejorcito Porque es pequeña, vale, se lo voy a demostrar porque no lo sepa Eh... Cuenta las kills y todo eso No, no me fije si pisos con todas las kills Bueno, no importa Vamos a ver eh, Cogemos las armas o no? Nos aparece bien así Cuando da de vez en cuando un pequeño lag Pero bueno, creo que eso es para que no se da bien después O algo así O para tormenta, supongo eh, Vale, hay que subir aquí Y ya deberíamos estar en zona de batalla Vale, pues. Uy, qué mal estoy, Dios mío. Estoy súper frío, de verdad. No importa, <ríe> estoy súper frío. Y bueno, pues la gente sale por las casas y solo tienes que encerraros y. Están haciendo las quirmes, ¿no? De toda la vida. Alguna gente tiene para. Eh, a la delta, otros tienen trampas. Eso sí, lo malo de este mapa es que tiene las armas antiguas, como estáis viendo. Tiene las armas antiguas. Pero bueno, lo, de, lo demás, o sea, lo del mapa está súper bien hecho. Si el tío del creador este del mapa actualiza las armas y pone la tormenta que se mueva... De verdad que esto es la bomba. Sería la bomba. Pues eso, chicos. Esto ha sido el mapa del desierto. ¿Veis que la tormenta no se mueve? Se queda aquí quieta. Y si nos destruye, pues hacemos esto. Y tenemos. Y claro, cuando se cierra del todo, no se mueve la tormenta. Así que tenemos que bajar o subir. Depende de vuestros amigos si sois un guarros o no. <ríe> y tenéis que matarnos, ¿vale? O sea... Y tenéis que matarlo aquí En el circulito pequeño Ok, vale, chicos Vamos a partir de ahora No he visto ninguna isla más Creo que no A no ser que sea la de Boo, o que Creo que es esta No, no es esta Ok Vamos a la isla de Donny Tropical ¿Vale? Real Storm O sea Isla real de... Lo voy a poner en privado, tío Que se está uniendo Eh... La isla real, ¿vale? Del... ¿Cómo se dice? Del tropical, ¿vale? Nunca... Nunca he entrado a la isla, así que vamos a residirnos con ustedes Y vamos a empezar la partida Empiezan afuera, no sé cómo va esto Vale, esto no me gusta mucho, que tenga que aparecer aquí para morir después Tenemos que esperar a que moramos Vale, y ahora empieza la partida de Skirmish Creo que ya sé cuál es. creo que sí la he probado Sí, exacto Todas las armas juntas Con que y todo, madre mía Vale, sí, estos Skirmish, chicos, son para poca gente, ¿vale? Por si son una Skirmish de tres personas Porque mirad lo enano que es, ¿vale? Mirad lo enano que es Y se está moviendo la tormenta En plan, esta Skirmish es cuando ya está muy, muy cerrado El mapa Cuando está muy cerrado Uy, madre mía, es que... <ríe> me estoy acostumbrando a Cloud todavía Y no sé jugar Cloud Mi amigo acaba de entrar a la isla, tío Es tonto, tío, hermano Mi amigo es tonto No me deja no me deja de hacer un vídeo pues esto es todo, vale, os matáis y listo, ya estaría Ok, vamos a la central La otra isla, chavales, la otra isla es esta De Screen Troyana. Vamos a entrar, vale, no he entrado a esta todavía Screen Troyana, lo tenéis en la descripción, todos los códigos por si no lo habéis visto Lo siento porque no les dejé verla Vale Y iniciamos el juego Esto me da que también hay que reparecer Exactamente Hay que reparecer aquí También Y esperar a que no, nos mate No se puede matar a través de esto Vale, no nos deja disparar Así que no, no se sé, confíen mira Es que ha, ha entrado un amigo mío A la isla, tío que, que toca pelotas Vale Aquí tenéis cofres por si queréis cambiar algún arma Vale, o sea Yo quiero cambiar esto Y esto, por ejemplo Hago esto No, al revés Madre mía, estoy confundiendo, ahí está Rompemos esto Y ya ya salimos aquí, ¿vale? Otra Skirmish bastante buena Que eh, Nos está disparando más amigo El toca pesado Ay, qué mal estoy, estoy súper frío, hermano Vale, voy a coger la escopeta. Voy a matarlo, ya que estoy ya Para que, para que sienta pena en el vídeo por, por molestar en el vídeo, ¿sabes? Eso es lo que pasa por molestar en el vídeo ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Uff! ¡Qué pena! ¡Estoy súper frío, eh! Muy pocas veces estoy tan frío Pero bueno, voy a intentar matarlo igual, o sea, tampoco es tan bueno A ver, a ver, a ver Aquí estáis viendo que la tormenta va bien <ríe> Ni estábamos probando el mapa, lo que matamos a mi compi Puedo creer. Y, y me da él. Venga, para tu casa, <risas> chavales. eso ha sido el mapa de la tropical. Creo, no, no, perdón. Ha sido el mapa de Screen royana Ok. Ahora vamos a la isla esta, a ver ¿Cómo se llamaba esta isla? La mejor, ah, vale, la de Fit Buo, vale, la de 2.0 de Fit ah, Chavales, eh, la de Fit 2.0, vale Este es el código, lo podéis tener en la descripción Y vamos a entrar a ver cómo es la isla Para que se los demuestre, yo había jugado a esto, pero Vamos a iniciar tenemos aquí a, a colega <risa> para probar el mapa. Okay. ok. Nos dan un loot que de armas nuevas, incluso, porque esto no sabía yo. Me han dado franco de pocho ese, tío, de mierda. En partida sí puedes hablar Raúl. <risa> vale. Eh. Como veis, es un mapa un poco pequeño, pero tampoco tan pequeño. <ríe> no sé cómo se puede decir, un mediano, entre comillas. Y la, y la tormenta se mueve, ¿no? Sí, se mueve. La tormenta no es de las que se queda quieta como el desierto. Ok, vamos a matarlo. A ver si podemos. Me han dado mierda de Franco el pocho, tío. ¡Holida! Oh, yeah. un fusil, es Franco, realmente. Me como fusil con mira. Dengue, rentado Vale Uf, que buena Soy muy lento al editar, tío, que me pasa al editar No, no, no, no Vale eh, vamos a salirnos de esta isla, ¿vale? A la, este copyright. Vale, esta ha sido la de Fidbu, ¿ok? Y ya, creo que me falta una más y ya está. Eh, y bueno, chavales, esta es la última isla extra, ¿vale? Que acaba de añadir mi amigo, porque la última eh, se había bugueado y no sé no sé por qué no nos dejaba. Y esta es de Enigma también, ¿vale? nivel del Royal Solos. Ahí está el código, en la descripción, también la pongo. Y vamos a entrar. Vale, esa igual esta está muy guapa también. O sea, vale, esta también la voy a dejar el top 2 creo yo. del top. Así que vamos a empezar todavía. Estas son de las mejores también, eh, porque empezamos desde el aire ¿eh? y es un battle royale. un battle royal. Sí, así es. Vale, ¿eh? no le vas a caer, ¿no? eh ven conmigo, yo lo huevos de dragón no lo no, cogido unas care y bueno chavales aquí les dejo un poco de gameplay en, en esta isla y ya teníamos el vídeo a ver si llegamos los 10 minutos también porque ya de paso ok yo tengo un loot ya decente ¿Estás a la hostia, porque eso ya de esa... No, no estás pensado que estás ahí vas No, no estás ahí Aunque había un cofre legendario, creo No, no, no, no, no Eh... Eh, yo no. fui ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? medio <tose> A ver eh, eh, Bueno, de veo, ¿no? ¿no? No, al medio Qué mal Lo viste yo 是是。 madre no. mía eh, me quedé, no meditaba, te lo juro me quedé todo nervioso vale ya voy a centrar un momento a ver chavales esto ha sido el pack que les he traído los tops los mejores hilos de skirmish en mi opinión y bueno espero que les haya gustado darle like y comentarlo para la tercera parte y hasta la próxima adiós